A finales de este curso, celebraremos el V Congreso Regional, cuyo lema es Está CERCA. La cita es para los días 11, 12 y 13 de junio de 2021. Pero, ¿qué es un Congreso Regional? El Congreso Regional es el mayor evento que ocurre en nuestra región ibérica. Se celebra cada tres años y su principal objetivo es elegir a los miembros de la Secretaría Ejecutiva Regional, que junto a la consulta regional, animarán la región durante el siguiente trienio pero en las ediciones impares del congreso hay otro trabajo que tiene la misma o mayor importancia elaborar el proyecto de sexenio para la región del quinto congreso saldrán los objetivos y líneas de trabajo que regirán todas nuestras provincias y centros locales durante el sexenio 2021 2027 no te parece un trabajo bonito del que participar no quieres contribuir a que el reino de dios esté más cerca que nunca en los próximos años el congreso regional Empieza mucho antes del fin de semana en que se celebra. Durante todo el curso, animamos a todos los alicianos cooperadores de la región a que sueñen con el futuro de la asociación. Por eso, se envían dos documentos para que trabajemos en nuestras provincias, en nuestros centros locales, en grupo o individualmente. El primero de estos documentos, que comenzamos en este mes de noviembre, es una encuesta sobre el estado de la región. Por un lado, revisaremos el documento que surgió del tercer Congreso Regional en 2015. Por otro lado, pensaremos en los retos que debemos lanzarnos. Las conclusiones de esta encuesta serán utilizadas por los congresistas para elaborar el proyecto del sexenio 21-27. El segundo documento, que lanzaremos en febrero, será una reflexión en torno al tema propuesto para el Congreso. Está cerca. Vivamos nuestra misión construyendo el Reino de Dios en comunidad. Los resultados de esta reflexión serán tenidos en cuenta por el ponente del Congreso para elaborar su ponencia. Con todo este trabajo previo, los congresistas ya tienen todo lo necesario para comenzar un fin de semana apasionante. Al Congreso asistirán al completo los siete consejos provinciales de la región y durante un fin de semana trabajarán en dejarnos los retos para la región en los próximos años. El fin de semana comienza con la ponencia Marco. En la que un ponente de renombre presenta el tema propuesto, enriquecido con las aportaciones realizadas durante el trabajo previo. A partir del diálogo que surge de la ponencia y teniendo muy presente la revisión realizada en el documento preparatorio, los congresistas establecerán los retos y objetivos que regirán nuestras provincias y centros locales por los próximos seis años. Para rematar el fin de semana, el Congreso elegirá a los miembros de la SER para el próximo trienio. En esta ocasión, Además, deberá elegir al próximo consejero mundial para la región ibérica, después de que nuestro querido Raúl haya agotado sus seis años de servicio. Como resultado de tantas reflexiones, ponencias y grupos, el Congreso aprobará el llamado documento final. En él se recoge todo el trabajo realizado, la ponencia marco, las conclusiones y consejos dados por el ponente, el estado actual de nuestra región y, lo más importante, las líneas generales, objetivos y líneas de acción de nuestra región para los próximos seis años. Por la relevancia de este documento, es importante que desde hoy mismo comencemos a soñar con algo que está cerca, más cerca de lo que nos parece. Cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar, es muy claro. Ir y proclamar que el reino de Dios está cerca. Nosotros, como herederos de aquellos doce locos seguidores de Jesús, tenemos como misión hacer realidad esa cercanía del reino de Dios. Un reino de Dios que además vivimos en comunidad. Pero, ¿cuándo podemos decir que está cerca? Está cerca cuando cada mañana enfoco el día con energía y con alegría renovada. Cuando nos ayudamos como hermanos. Cuando ayudo a quien le hace falta. Cuando el amor lo empapa todo. Cuando trabajo por mi parroquia. Cuando miro a los jóvenes con los ojos de Dios. Por todo esto, te invitamos a soñar con el futuro de nuestra región. Tu opinión es muy importante. Participa y recuerda que... Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca.